Entonces las caravanas del PRM no dan ni agua. Fulvio, nosotros, eso es nosotros verdad. Damos agua. agua. Eh, y no dan cerveza. Nosotros damos agua. Y cerveza, porque yo tengo agua, imagen aquí de, de, agua, de la caravana agua. bebiendo cerveza del PRM. Y no dice Fulvio que ellos el no dan serie, cuarto. Serie, nosotros. No, nos nos ahí damos yo la mandé? La, la mando. Banner, nosotros ya damos dije mover. que donde no se da cerveza, donde no se paga sí, dinero, donde no se paga guaguita. Claro. Son las actividades de Alianza País. Eso estaba lleno el Club de los Maestros mm -hmm. y no hubo que darle un... Ahí Teniendo mucha atención no lo que A Nadie a Ahora, nadie, nadie. por favor la Mo imagen. Mo de, Vladimir estaba ya. ¿Oíste? <risa> Lla que la, estaba la, la champaña <risa> no se da en la caravana. No, no señores, miren. No se, se llamen a engaño. En la mayoría de caravanas hay que darle cuarto a la gente, lamentablemente. Son es ustedes y hay que ya están desgastados, que no tienen noción de poder. Son ustedes que ya están desgastados. ¿Cuándo te crees que esa caravana del PRM, del PNL, que está acabado ya que no tiene? Inspiración del pueblo. Con un, penco cuarto, vamos, a caravana, edad, con un penco. Vamos a escuchar cuarto, en este hace? momento a Fulvio gente, Ureña que está, nos estará presentando su tema. A propósito de sí. dar dinero, sí, yo quiero caravana. presentarle un cortito de lo que fue la caravana de nosotros en Santo Domingo. Ah, vamos a, aquí. a ver si eso se hace con dinero. Ah, no. A ver si hay que darle dinero a la gente para que se vean esas voluntades, y la PLD, esa y iniciativa, ese deseo de participar, hay ese que cambio justo. que se ve ahí, señores. Ese es el cambio. Se ¿Eh? ve la diferencia. Ese morado. No, no ese azul. Ah, okay. Ese azul, azul y blanco. Eso fue la gente acudiendo o sea, de, la de la fuerza nacional blanco. progresista. No, no hay que ser acudiendo. justo. Hay que ser justo. Había Oye, mucha mire. gente y se veía. Y eso tuvo la... que terminar. <risa> en el Pero hay que ser justo con todas. Eh, Carolina había viendo, en todas había y yo, gente. Y lloviendo o sea, y lloviendo. Tú la puedes comparar con la que tú quieras. Esa es la caravana del cambio, la manifestación del deseo de un cambio. Esa que se dio... Pero tú dices que la, que la, la del se ha dado, no bo, se ha dado no en gente. todo el país, en todo el país se ha dado, en todo el país. Pero, la del PLD de, de pero Sábado, el no entusiasmo que se ve ahí, hermano, es total del de cielo a de de la tierra, tierra. Sí, y la no gente verá, en las casas... respondiendo y que sí, que sí no contestando. Todavía, Pero eso es lo que... Pero entonces como si tú no estabas entonces, dice que qué Yo no estaba ahí. O sea, yo no con una ahí, fórmula, con, de con una fórmula de, de, de Luis Abinader como candidato a la presidencia, una fórmula como Farideh Raful, la senadora, Carolina, y una ¿no? fórmula como Carolina Mejía, bueno, alcalde de... Bueno, bueno, yo te voy a decir, Farideh, Farideh, Farideh sí, Carolina mm. tiene problemas para ganar. Es una fórmula maravillosa. Farideh sí, tiene unos ¿Que muy buenos tiene números. ¿Quién tiene problemas? Pero Carolina tiene Pero Carolina ganar, antes de empezar ya tenía un 42, sí, antes de empezar... Sí, cómo no. Oh, eh, es, ya una es una fórmula ah, no invencible aprecia, muchacho, ahí. Dije que En el país En el distrito en, el distrito París, y en toda la, la provincia del país Pero Carolina está difícil que le gane ¿Y Al candidato del PLD de Oye eso Oye de ¿tú, lo de allá. tú lo conoces Tú lo conoces Domingo Contreras Domingo Contreras sí. Contrera. Contrera, que le pusieron a Dominicana Limpia Para que hiciera la candidatura sí. Qué bueno es así, es una pela de calzón quitado que van a llevar en la capital también el distrito. Dos damas, dije que Faride extraordinaria y un candidato como Luis Abinader, honesto, capaz y entendido de lo que hay que hacer en este país. Bien.